amigas vengadores y vengadoras bienvenidos a Toffee Channel como no por supuesto eh, sabíamos que para agosto se iba a finiquitar ya la compra totalmente han estado estirando el chicle lo más posible todos los medios de comunicación entre comillas de la prensa que es puramente de ¿no y ahora sale Sony con esto que lo vamos a ver aquí al lado eh, eh, ya hace fe, ya fez eh, sí. es molesto verdad es molesto sí. pero vamos bueno, que se calle me hacen caso otras veces no de que os cae el coño en fin eh, son un poco bueno eh... sony ya está llorando ya esto es lo que faltaba amigo pontius este vídeo te lo dedico a ti porque te lo mereces me parece muy bien tu comentario tu hilo en verdad eh, en el que dices me parece vergonzoso por parte de Sony que después de llevar décadas usando su marketing es verdad su publicidad y sus exclusividades temporales ahora vengan de infantiles con que si COD empieza a ser exclusivo eso haría que se vendieran más Xbox de Play eh, evidentemente de la misma manera yo te puedo decir que para yo poder jugar a los juegos de Sony seas cuales sean los que son realmente de Sony solamente los puedo jugar en Sony o en el apartado en el que, en el que me pueda redirigir que va a ser esto ya os lo estoy advirtiendo ya desde hace varios varios vídeos en los que comento en los que oye que se ha formado un equipo de eh, los de Playstation para el PC que el próximo God of War va a estar día 1 en el PC también a ver si nos vamos ubicando un poco, a ver eh, ...porque con Bethesda... Di, eh, ...dijeron... ...bueno no pasa nada, no pasa nada... ...prueba más... ...de que está siendo... ...capitaneado Sony... ...por alguien que no sabe de videojuegos... ...Jim Raya... ...sabrá mucho de marketing... ...como el profesor Papadas... ...pero... ...de lo que tiene que saber... ...que es de videojuegos... ...y de dar un buen servicio... Fijaos en esta camiseta tan bonita. <risas> <Ay>. <risas> en los detalles está el demonio. Vamos a leerlo. Dice, según ellos, aparte de Activision, hay pocas desarrolladoras capaces de producir tri títulos triple A, como IA, Take-Two, Epic Games, etc. A pesar de todo, Sony cree que ninguna de ellas es capaz de rivalizar con una franquicia como Call of Duty, siendo casi como una categoría en sí misma. Oh. Considera que sus usuarios tienen la franquicia tan arraigada que esto es como si me dices no, es que el niño estaba tan acostumbrado al juguete de su hermano que se lo quedó él, ya... Pero es de su hermano. No del niño. ¿Eh? Vamos a hacer justos. ¿De quién es Activision Blizzard ahora? ¿De quién es Call of Duty ahora? De Xbox. ¿Quieres jugar a un Call of Duty? Cómprate una Xbox. Así de sencillo. Ya no cabe más lloros. Bueno salvo la reacción de... que os calléis coño me cago en Dios que os voy a quitar hasta el hasta... hasta el Fortnite os voy a quitar eh. el Fortnite por cierto lo tenéis gratis también en el, en el... En el Game Pass pero bueno da igual no en el Game Pass, bueno, en el Store está gratis para que estos son tontos bueno eh... y el FIFA lo tenéis ahí para probarlo así que sin complicaciones bueno eh, sigue, dice perdonad que me, eh, me tuerza así dice Call of Duty es tan popular que ante una posible exclusividad influirá en la elección de consola de los usuarios de los usuarios hombre, y tanto según Sony, Xbox Game Pass habría crecido hasta llevarse entre el 60 y el 70% del mercado de servicios de suscripción aquí está muy drama queen aquí está dramatizando mucho eh, Sony, pero bueno porque parece que no cuenta los servicios de Nintendo o otros servicios, pero bueno muy bien, Sony, muy bien los lloros eh, a la llorería, pero bueno un competidor tardaría varios años incluso con inversiones importantes en crear un rival efectivo para Xbox Game Pass es decir que Sony está admitiendo que no vale una mierda la propia Sony está advirtiendo de que como esto pase y va a pasar porque es que no, ya no hay nada que lo detenga pues ahora vienen los lloros, por favor por favor vendernos los Call of Duty aunque sea, por favor vendernos los Call of Duty o si no, estos mm, pequeños eh, niños eh, cabeza de ratón nos van a acribillar, nos van a matar y, y se van a comer hasta el tuétano, porque eh, hemos estado jodiéndoles tanto, a los usuarios que realmente compran videojuegos como tanto los que no y hacen las cositas que hacen para tener eh, el, ya sabéis el típico usuario que no quiere ninguna marca porque no no se gana dinero con ese tipo de usuarios y mucho menos los que piratean y mucho menos los que en fin entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto me recuerda a lo de Hellblade, me recuerda a lo de Medium. Medium, por ejemplo, era una basura. ¡Pero basura! Ahora, cuando cayó en PlayStation... Ay, ay, pues no está tan mal. Como que no está tan mal? Pero, como que no está tan mal? Pero que tenéis... Es que eh, tenéis esa, esa mentalidad, perdonad que os diga, pero esa mentalidad es eh, lo que yo siempre tacho como de niño rata, de infantil, porque no es normal. Pero que la propia empresa haga esto eh, es ya eh, o sea, repugnante. ¿Queréis que a los duty poned el, el God of War, poned el Days Gone ¿eh? ¿A qué no? porque habéis crecido con los exclusivos pensando que los exclusivos temporales eran también vuestros cuando Bethesda cayó en manos de, de Xbox hubo mucha gente que dijo a mí me da igual los juegos de Bethesda te da igual el, el Fallout te da igual el, el Elder Scrolls da igual los, estás hablando en serio, <risa> el Doom, el, el Wolfstein estás hablando en serio, no, estás, estás ardido, y ahora también, ahora también están ardidísimos, Monopolio, volvemos a repetir lo mismo, Monopolio es si sí, a Xbox le hubiera dado por comprar Nintendo entonces Sony diría hombre, oigan señores, qué pasa aquí que se este eh, que Microsoft está llevando todas las plataformas, eso no puede ser, aquí no, no puede haber una competencia, pero el problema, y aquí lo dicen ellos, es que ellos mismos lo dicen, y esto me parece increíble, dice, según Sony. Xbox Game Pass podría haber crecido hasta llevarse de 13 centros. Un competidor dice, tardaría varios años incluso con inversiones importantes en crear un rival efectivo para Xbox Game Pass. ¿Qué habéis hecho durante todo este tiempo? ¿Qué habéis hecho durante todo este tiempo? ¿Habéis invertido en la consola? Nefasta la consola PlayStation 5. Y el problema de la ventilación, el problema de la refrigeración, no solamente no, no se ha solucionado, sino que está hecho una mierda. Es para denunciarles y decirles, me tenéis que devolver el dinero, me tenéis que devolver el dinero porque esto se rompe, así de claro ya no nos vamos a meter, ya si tiene 8K no tiene 8K, porque no los tiene pero es que aparte, da igual porque lo que te interesa es jugar y si en 7 meses lo mismo por tenerla en vertical, que ya se lo digo yo a un amigo no la pongas en vertical por lo menos ponla en horizontal macho, bueno, pues nada yo voy a, a mí me da a mí, a mí me da que no tiene sitio para ponerla en horizontal también os digo, eh me da mira la sensación ¿eh? pero, pero tengo que preguntar y, y entonces ahora venís con eh, con lloros. esto me encanta. me encanta me encanta que os calléis cojones Uf. llevan todo el día ¿sí, eh, todo el día todo el día Así que amigos, el... ya lo dejo aquí, ¿eh? porque váyate, váyate. tanto marketing, tanto de esto, pero hoy, ay, nos hemos olvidado, ahora que hemos creado el PC Plus, de que teníamos que haber hecho lo mismo, los mismos pasos que hizo Microsoft en su momento, como por ejemplo, comprar desarrolladoras, como por ejemplo, eh... ...mejorar el servicio... ...dar cosas gratis a tu... Set. ...no, esta gente nada más que quiere cobrar... ...cobrar, cobrar, cobrar... ...y lo peor es que uno dice... ...bueno vale, está cobrando tanto, pues... ...inviértelo... ...en, en un buen servicio... ...no me vengas ahora... ...tras... ...tras la tira de años... ...que tiene ya el Game Pass en nuestras vidas ¿Cómo ha mejorado la nube <ríe> y ahora <el ríe> aquí Jim Ryan dice no, es que nos tardaría años hacer lo mismo que Game Pass es que no habéis hecho nada es que os habéis estado rascando los cojones literalmente, así os lo digo os habéis estado rascando los cojones eh, bañándoos en billetes de, y cuando ya eh, aquí los billetes se están desapareciendo porque o oh, eh, resulta que, que no todos los niños ratas son tontos, o por lo menos eh, si sí lo son cuando son pequeños, pero cuando se van siendo un poquillo mayorcitos se van dando cuenta de que oye a lo mejor no es tan mala idea pasarse a Xbox, y en el momento que cogen Xbox dicen, bueno aquí ya lo no vamos que me mueve la cantidad de juegos que hay. Si cada día que va uno a, cada día que uno se pasa por alguno de, los, de estos grupos que hay en Facebook, siempre está la misma pregunta, la típica pregunta de ¿qué juego me recomendáis? Hombre, como que qué juego me recomendáis. Abres el Game Pass te viene todo un, un catálogo abres el Store, ahí tienes el Fortnite, por cierto, ahí tienes el Fortnite gratis, porque el Fortnite es un juego gratuito, tanto en Playstation, como en Xbox, como en todos lados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es un juego que realmente yo no, no le daría yo mucha importancia, a ver, me refiero, eh, ¿en, en qué plataforma lo voy a jugar, porque en todas va a ser gratuito, bueno pues eso es todo lo que tenemos hasta hoy bueno tenemos también el descarga gratis el de add drop eso por si los queréis echar un vistazo lo tenéis en, en vuestra biblioteca de videojuegos lo tenéis nuevo gratis y como me estoy asando nuevamente de calor os oigo en serio este este verano es infernal pues eh, os dejo y hasta el próximo día nos vemos